Estoy en tu ventana busca... ¿Hola? ¡A ah, la madre, es un espejo! Oh, ok, ok, con razón no se veía <risa> Ay Ay... Ay, me agarró, weón Se la voy a pedir prestada la Switch a nadie, wey ¿eh? A uh, uh, bueno, ah, Uy, este es de Alan? ¿Alan? ¡Ay! Hijo de su puta madre, ¡Ay! hijo de su puta madre. Pero qué lindo Bestia, me asustó, güey. Yo estaba viendo el perrito. Los veía escondidas para que mis papás no vieran que estaba viendo esas cosas. Me... Me, me va a meter el diablo. A mí se Bueno, se te pueden meter varias cosas, pero eso también, ¿sí? Se me ha Ya Sabía ni siquiera he comprado un beat, así que me haces un favor: dar dos vueltas y un saltito. Me asusté, güey. Otra vez, güey. Con la misma pendejada. Estoy con la misma tontería, güey, no se vale Arriba la mano, loco, arriba la mano, arriba la mano Mire, yo no me hago con tonterías, yo no me ando con tonterías Ser policía SWAT no es de broma, ¿ok? No es de broma Ya llegó el... ¡Cha, cha, cha, ba ba ba ba ba, ba ba